Amigos de R2 TV, quiero que le demos la bienvenida a Ofelia Pastrana. ¿Cómo estás, Ofelia? Bien, muy bien. Oye, bien gustoso de poderte ver, porque siempre es bien interesante poder platicar contigo. Ya nos echamos ahorita una plática sí. fuera de cámaras, ¿Sí? pero bueno. Hoy, hoy venimos a otro tema, los cyborgs, los cyborgs, como, como se dice por ahí a nivel internacional. Y me gustaría hacer referencia a algo, sabemos que, que te encantan los videojuegos, que eres, sí. que eres especialista en el tema. Y, y creo y creo que ahí es donde más cyborgs llegamos a ver. ¿no? Bueno, los videojuegos son un modo espectacular para contar historias. Claro. Y les encanta levantar el tema de los cyborgs porque dentro del canon estereotípico de una historia, digamos que uh -huh. eh, futurista y demás, eh, les encaja muy bien. El okay. pues, bueno, vamos a tener robots y los robots van a cambiar la dinámica. Ahorita no sabemos cómo va a ser, pero mucha gente está pensando en un día se van a despertar y van a querer hacer esclavos y esclavas <risa> y uy, vamos a tener problemas pero vivo mucho más el tema como de lo que podría ser visto como el manifiesto sí. Ciborg. ¿Cómo, cómo? lo podrías describir? Cómo podrías describir un, un Ciborg? Sí. Un... sí. Bueno, Ciborg básicamente es eh, una persona uh -huh. eh, que digamos que se identifica de persona y se añade. Okay. piezas externas. Técnicamente tú estás usando lentes Exacto. tenemos un celular que nos ayuda a llegar a cualquier lugar, que básicamente es una pieza de metal y plástico que si acaricias llega comida a tu casa. Exacto. Eh, y con la cual <risa> tenemos un sistema, digamos, como de telepatía, Exacto. donde yo sin decirte nada, me puedo comunicar contigo. Así es. Eh, entonces, técnicamente ya somos cyborgs de un modo u otro. ¿no? Oye, eh, eh, es, es increíble pensar justamente esto lo que dices, que, que cada vez, no sé cómo decirlo. Quizá cada vez nos volvemos más si sí. cada vez somos más tecnológicos. Pero en qué momento, por ejemplo, crees que la sociedad realmente esté preparada para recibir a, a, a personas con, no sé, a lo mejor que por elección propia dijeron ahora yo quiero un brazo biónico. Claro, no? Fíjate que bueno, lo primero es considerar que si sí, somos muy y si, si habláramos con alguien del año 1850 y le decimos no, yo sé exactamente a qué hora va a llover en mi ciudad, wow, <risa> wow, no, y nos. Entonces, si los cambios son lo suficientemente graduales, la sociedad siempre va a estar lista. Uh -huh. Siempre. Um, es un cuento como si sacas una fotocopia, una fotocopia, una fotocopia y de repente a una le dibujas una florecita. Okay. Entonces ahora todas las fotocopias de tienen florecita y luego le dibujas los pétalos. Todas tienen pétalos. <risa> eh, y Cuando te enteras, tienes todo un arboreo escrito y dibujado al lado de ti y no te diste cuenta y fue al cambio de eh, muchas copias claro. Así con el tema del desarrollo social. Hay una palabra por ahí escondida que es el tema del transhumanismo. Uh -huh. No estoy hablando de ser transgénero, uh -huh. de cierto, casi casi uh -huh. no estoy hablando de modificar tu cuerpo para cambiar de género per se, que es porque uh -huh. estamos hablando pues, de una persona abiertamente trans, claro. entonces esto es tema. Eh, el transhumanismo es básicamente el declarar hegemonía sobre tu cuerpo. Okay. Todos somos transhumanos de un modo u otro. O sea, vamos uh -huh. al gym, eh, este, hacemos dieta, comemos comida que nos afecta, no Gracias. que el vino, que el café. Y entonces sí, ahora claro. cambiamos como hasta cómo pensamos ¿no? el, el alcohol nos obliga a actuar de modos más o menos diferentes. Bueno, obliga, es un decir, sí, claro. nos lleva a actuar de modos más o menos diferentes. Entonces la verdad es que eh, todo el mundo va a modificar sus cuerpos y cada vez más. Y va a llegar un momento. Esto me divierte mucho de observar cuando nos encontramos con que no tenemos por qué respetar la naturalidad, con la que nacemos. Ya, ya llegamos a eso y lo naturalizamos. Tú tienes lentes. Con todo perdón, es la cosa más cyborg que hay. Hay gente que me se separa. Yo no que... la consideraba así. ¿eh? Claro, pero es que imagínate, hay gente que me dice así de frente: es que Ophelia, tú no eres natural. Y yo, pues, compadre, tú estás usando ropa. No, no naciste con eso, sabes? Exacto. Perdón, tú también modificaste tu cuerpo. Y entonces, eh, hay muchas cosas que nos hacen más. Hace nada vi un, por ejemplo, eh, trabajo. Este es un trabajo experimental okay. de una persona que se está desarrollando un sexto dedo eh, wow. y es una bobadita uh -huh. entre comillas, porque pues está sí. en un dedo sí, más claro, ¿no? pero eh, como lo controla, lo controla literal con un eh, botón en los pies, okay. eh, puede tocar guitarra de a seis cuerdas Claro. y suena espectacular. Eh, eso es facilísimo de hacer claro. porque hoy en día tenemos una CPU que cargamos con nosotros para sí, el claro, trabajo que es el celular, el celular. Y entonces vamos a tener a el acceso a cómo controlar todos estos dispositivos y demás. Sabes qué es el cyborg? Manejar un coche. Exacto. Yo camino más rápido que lo que puedo caminar en un coche. Es una máquina, está hecha por humanos eh, y me hace más, me da acceso a más cosas.